Pero vicegobernador un año más festejando un aniversario del Colegio San José Obrero y también una fecha de su patrón. Sí, la verdad que hoy queríamos compartir en esta hermosa ciudad de Alerete este gran aniversario de esta institución, del Colegio San José Obrero, y fundamentalmente también rendirle un homenaje a este santo, a este santo que nos viene acompañando hoy patrono de esta institución, y hemos querido estar con toda la comunidad educativa en este aniversario como lo hemos venido haciendo años anteriores primero nosotros entendemos que hoy están haciendo un gran esfuerzo todos los que están involucrados directa o indirectamente en esta institución, a los propietarios del colegio, agradecerles el gran esfuerzo que vienen haciendo en momentos difíciles y vemos que el Te colegio San José Obrero viene creciendo todos los años, viene creciendo en lo edilicio, viene creciendo en lo pedagógico y también viene incorporando diferentes actividades en beneficio de nuestros niños y nuestros jóvenes. En ese sentido, en la persona de la doctora Gabriela Quiero agradecerle a los propietarios, pero también a todo el personal, a todo el personal que incluye la planta de este establecimiento, que vienen haciendo un gran esfuerzo y acompañando la gestión. Y después también agradecerle al papá y a la mamá que en momentos difíciles están mandando sus chicos a estudiar. En momentos difíciles, hoy hemos visto en esa formación impecable y orgulloso eh, llevando y vistiendo el uniforme de esta institución, San José Obrero. Así que la verdad que agradecerles a todos y a este gran intendente que tiene Alderete Aldo Salomón, como a la legisladora Graciela Gutiérrez, como a los concejales que los acompañan, que se vienen preocupando y acompañando y ocupando de todas las instituciones educativas acá en esta querida ciudad de Alderete. Por eso un agradecimiento a Aldo, a Graciela, a todos los concejales y fundamentalmente hoy nosotros más que nunca venimos a acompañar los festejos, pero también a asumir compromiso, diciendo que lo principal y la prioridad de la gestión de gobierno de ahora y futura siempre va a ser la educación: la educación de nuestros niños, la educación de nuestros jóvenes, porque tenemos que dejarle un presente y buscarle un futuro mejor para cada uno de ellos. Y eso se logra educando que nuestros niños se eduquen, cosa que el día de mañana puedan tener un título terciario, un título universitario y no hay duda que puedan conseguir un trabajo digno y también formar una familia de tal manera que con su trabajo puedan dignificar y mantener su familia, como así también tener un trabajo que le permita los ingresos necesarios. Para eso hay que estudiar, hay que recibirse, y hoy este colegio le está dando una gran posibilidad para dar los primeros pasos mensaje de la educación, vicegobernador justo en un contexto donde hay reclamos y hay 48 horas de paros en nuestra provincia ¿qué mensaje dejamos ante esta situación y qué reflexión o qué opinión merece esto? Sí, primero que nosotros somos muy respetuosos somos, somos personas hombres y mujeres de la democracia dentro de nuestro gobierno, de nuestro espacio nosotros respetamos las decisiones que se toman siempre y cuando sean dentro del marco de la ley y bueno, seguramente el gremio docente así lo ha decidido también el gobierno de la provincia ha hecho un llamado para que se cumplan con lo que se acordó en las paritarias ya en el mes de marzo como es el hecho de llevar adelante la cláusula de revisión es decir, formar una mesa de diálogo a partir de esta semana un diálogo que nos permita hablar no solo de los incrementos salariales sino hablar de muchas cuestiones que por ahí con mucha razón los docentes vienen planteando las cuestiones edilicias cómo están los edificios de las escuelas qué hacen falta también algunas cuestiones de mejorar determinadas situaciones pedagógicas también están hablando de los accesos a cada escuela en el interior, muchas veces los caminos son un problema para llegar a la escuela. Es decir, cuando uno se sienta en una mesa de diálogo, no solo se sienta a hablar de pesos ni de incremento salarial, es decir, salen una serie de temas que nos plantea el sector de la educación y nosotros como gobierno siempre dispuestos a escuchar y a escuchar y a solucionar los problemas. Así que la verdad que esperemos que pasen estas medidas de fuerza y que se sienten los docentes a conversar y ojalá quienes representan a los docentes consigan lo mejor para nuestros docentes que aún eh, en medio de la pandemia, a través de los diferentes sistemas virtuales, presenciales, en burbuja, nunca han dejado de enseñar y de educar a nuestros niños. Así que nosotros valoramos mucho la tarea de los docentes, por eso desde el gobierno damos lo que más podemos desde el punto de vista presupuestario y financiero, hacemos un gran esfuerzo para tratar de que a los docentes les lleguen la, los mejores incrementos salariales, pero bueno... Como tenemos también un límite financiero y presupuestario, seguramente hay que poner un equilibrio de ambas partes, pero hoy ya están convocados a la mesa del diálogo, que espero que se sienten lo antes posible y que podamos resolver de manera conjunta con los secretarios generales que representan a la docencia, que representan a todos los empleados públicos, con el gobierno de la provincia podamos llegar a una solución, a un punto de encuentro, a un punto de equilibrio, para que nuestros chicos estén donde deben estar que es en la escuela y estudiando. Bien, gracias.